que suyo los paré en este y los impares en este o sea, no podéis soltaros es mejor que vayáis despacio no podéis soltaros pero tenéis que intentar ganarle al otro equipo el tren el tren, trenecito en el centro todos juntos y alrededor de la pista y tenéis que ganarle al equipo contrario si os soltáis, perdéis para Ningun... lado. Tenéis que ir juntos, ¿eh? Para allí, para aquí. No, tú eres impar. Entonces, alrededor de tu medio campo y lo otro alrededor. Alrededor es por fuera de los conos y vosotros por fuera. Saliendo por aquí, saliendo por el centro, da igual, por aquí o por allí, y entrando por el centro del otro lado. Gana cuando entre el último del tren, todos juntos. ¿Listo? ¿Lo entendéis? En los dos últimos grupos, en ninguna grupal lo han hecho bien. O sea, lo han hecho fatal. ¿Eh? No, no hay dos. vamos, Carlos, vamos. No hay dos sin tres, era eso. Eh... Parece que la droga afecta, ¿eh? Esto está muy mal, ¿eh? ¡Tren! ¡Sentaros cada uno en vuestro sitio! donde estabais por pareja? ¡Sentaros! Vamos a ver. A Tomás... Tomás no ha llegado a coger el tren. no han No, no, no. No os han dejado... Si la cuestión es que tus compañeros... Se han ido... Y vosotros igual. Ha ido corriendo y el tren iba cada... Cada vagón por donde le daba la gana. Es que no... Tenéis que pensar que es... Eh, es un juego de equipo, todos juntos, y por eso, os sentáis, os sentáis... No hay punto. No hay punto, y decimos la palabra Aro. Afe suéltate y acércalo. Suéltate y acércalo, suéltate y acércalo. ¿Se ¿Para acercarle esta feta? Claro. Eso se puede, ya no sé. Pero ponlo más lejos que si no, no te da tiempo. No pasa nada, eso no pasa nada. No, pero, ¡eh! No podéis soltaros. Alejar un, po alejar un poco la pica, ¡eh! Paramos, paramos, paramos Por favor todas las esta, Todos los aros Y las estafetas a su sitio y los aros allí eh, La cuestión no es a ver quién hace más trampa sino la próxima vez quitamos los puntos ¿eh? Volver a vuestro sitio Aquí, vuelva, vuelve Eh, eh Eh, la estafeta aquí Vamos a ver una, Los aros allí No es que no es que os acerquéis la estafeta, que por mucho que acerquéis la estafeta es que Es que la tengáis a la altura. Que por mucho que acerquéis la estafeta no pasa los aros. Que estáis ahí, vaya. Aquí lo que es pensar cero. Cada uno a su sitio. Venga, poneros por pareja. ¿Eh? Ahora no se cambia marcador. No se cambia marcador. <tose> Ha llegado, ha Todo llegado. Con el rato sigue habiendo puntos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿De 35 más 5 cuántos son? Vale, ha llegado. 35 más 5, 40, pero hay 45 ¿Y 5 de quién? Ah, vale, perfecto, perfecto eh, Vamos a ver ¡Tren! ¡Tren! para el equipo eh, eh, creo que algunos vagones del par se han soltado no María no te acuerdas bien han ganado impares eh, empate a 45 volvemos al sitio donde estaba ahí volvemos al sitio donde estaba ahí Volvemos al sitio donde estaba ahí. No, no avanzáis. Os, os quedáis donde estabais. Ahora decimos. ¡Eh, silencio! ¡Caballo! Ir poniendo. Ahora no se sé cambia. Eh, ¿Quién ha ganado? ¿Quién hemos dicho que ha ganado? Ahí la cosa vale, que ha ahí. Yo no me ha quedado claro. Eh, es que os digo una cosa. No nos ha quedado claro. Entonces vamos repetimos, a solucionarlo. Repetimos. Vamos a solucionarlo. Todos nos ponemos en el centro, enfrentados, uno a otro. Todos nos ponemos en el eh, eh, enfrentados, cara a cara. Eh, Enfrentados cara a cara y un poco más de separación, un poco más, así, un pasito, así, un pasito, así, un poco más para atrás aquí. Bien, entonces ahora nos lo jugamos a par impar y en función de el que gana es el que escapa y el que pierde pilla y es a un solo par impar. ...como... ¡sí! Perdón, a piedra, papel, tijera... ...pero es como si... Eh. ¡Eh! ¡Perdón! ¡Perdón! Que hacemos lo mismo que en par impar ...corremos hacia un lado o hacia otro... ...pero es en función de que el que gane... ...o que pierda de piedra, papel, tijera... ...¿vale? El que gana... ...huye... ...el que pierde... ...pilla... ¡Preparados, eh! ¡Preparados, quieto! ¡Preparados, ya! ¡Oh! El sitio donde estaba ahí quien ha ganado eh, levantar la mano quien ha ganado de cada lado eh, una mano eh, vamos a ver en el lado derecho 1 2 3 4 5 6 7 y en el lado izquierdo 3 y 3 6 7 y 8 gana el lado izquierdo 5 puntos, 5, 5, cinco, solo 5, 5, eh. eh, por favor, el marcador ese ponerlo bien. sitio o seréis penalizados. Volver a vuestro sitio o seréis penalizados. Volver a vuestro sitio. Jesús, a las menos cinco, no a las menos ocho. Uno más, uno más. Volver a vuestro sitio. Sí, a vuestro sitio. Venga, a volver a vuestro sitio. Volve a vuestro sitio. Venga, sentaros ya, eh, sentaros ya. ¡Tren! ha sí, sido Verónica se ha puesto la última. Pero se separado mi cadena por eso, porque se me ha quitado el... De... Eh, eh, eh, eh, una cosa. Eh, oye, os digo una cosa. Tácticamente, estratégicamente lo veo bestial. Le daría cinco puntos más. Estratégicamente me ha parecido bestial. Venga, Jesús ya te puede ir. Alguien que desenchufe esto aquí, vámonos.